de diferentes maneras eh, pueden ser textos pueden ser audios pueden ser video pueden ser imágenes en este contexto cuando están cuando están separados es decir cada uno de estos elementos por separado implica eh, una pieza una pieza de contenido cualquier cualquier recurso que proporcione eh, información al estudiante para promover el aprendizaje para eh, para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus, eh, sus conocimientos, a construir sus, a construir sus conocimientos, desarrollar competencias y aprendizajes. Eh, en sí mismas las piezas de aprendizaje encapsulan los contenidos determinados de un curso. Entonces, bueno, nosotros al desarrollar piezas de contenido retomamos entre otros elementos que lleguemos viendo. Unos principios que nos parecieron muy interesantes, que fueron planteados por la BBC, particularmente por Tom Lusmore eh, que fue parte de un... No sé si todavía existe el proyecto, porque es del 2007. Anatomía eh, es un sitio que desarrollaron en Argentina para enseñar el estudio de los gestos en, las, en los actores, pero resulta que tiene una... Va enseñando como por capas, ¿no? Y esta capa es... Ya, ya, ya Ya descubrí el profesor sí, este página que crearon precisamente para enseñarles a los alumnos de actuación de la mímica, los gestos, pero esto es todo un estudio anatómico entonces está muy bonito porque viene descubriendo de capa por capa cómo se gesticula, por ejemplo, la sonrisa, el asombro, la tristeza, etc. <música>